8 de la mañana, 24 minutos, momento de hablar con la gente de Valersa, miércoles de Valersa y hoy con la bienvenida de Lara Paricio, quien es ejecutiva de cuentas de Valersa, para hablar de un tema realmente muy interesante, estábamos charlando fuera de, de cámara, y recién antes de volver, hábitos financieros para los niños, ¿se puede...? Eh, enseñarles desde chiquito. Bueno, le vamos a preguntar a Lara. ¿Cómo andas, Lara? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, Nico. Buen día. ¿Cómo estás? Eh, sí, mira. Lo que es hábitos financieros para niños, sí. eh, si vos te pones a pensar hoy, 8 de cada 10 personas, el día Ajá. de hoy, tienen problemas con sus finanzas. Sí. Me refiero a mal manejo de las tarjetas, incapacidad de ahorro. Uh -huh. Por más de que... Por ejemplo, se esté poniendo en práctica un proyecto que presentó un concejal, este, hasta que lo pongamos en práctica, que es importante? Que dicen que la primera escuela es la casa. Sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con pequeños hábitos que, obviamente, no solamente va a acompañar a la familia, sino también eh, vamos a generar pequeñas cositas Ajá. que a futuro eh, le sirvan a los niños. Bueno, eh, hace rato lo, lo charlábamos también con, con Vive ahí, antes de, de volver, y decíamos cómo uno es grande, eh, comienza a repetir, no tengo plata, no me alcanza, no me alcanza, ¿qué hago? No me alcanza". Y los chicos también absorben eso, Totalmente. ¿no? Y yo imagino que hoy, para las generaciones, eh, de desde ahora, los más chicos, es también como que capaz que ven complicado ahorrar, porque uno, los más grandes, es lo que le, le va metiendo eso en la, en la cabeza, ¿no? Eh, Algunos tips, Lara, para por ahí enseñarles desde chiquito, eh, ...con el tema de las, de las finanzas. Y mira, por ejemplo, en muchos países se implementa este tema de la mesada... ...¿viste? Ajá. Que le asignan un presupuesto sí. al niño, ya sea mensual o sea semanal... ...para que ellos se puedan administrar, ¿sí? Llámese merienda, que sí. se quieran comprar algo y demás, por ejemplo. Claro, era lo que hacían eh, los papás, nuestros papás con, cuando éramos chicos... Eh, ...te decían, bueno, vos para la semana, voy a decir algo... ...tenés 10 pesos, que hoy se si me están <risa> no. escuchando los chicos... ...digo que hay muchos chicos que nos ven a esta hora antes de irse a la escuela... Eh, y muchos me dirán, 10 eh, pesos, hoy no te compras ni dos chicles, ¿verdad eso? Pero bueno, el, el papá, la mamá, cuando éramos chicos, por ahí te decía, bueno, para el colegio tenés un peso por día, yo me acuerdo que un peso por día, comprabas el sándwich en el recreo y la gaseosa. Así es. alcanzaba cuando éramos más chicos. Bueno, eh, está, está bueno eso, o sea, vos decís una mesada, no sé, decir 500 pesos por decirte algo... Y que eh, el niño o la niña sepa administrarlo durante la semana. ¿Eso todavía sigue vigente, digamos? Eh, en parte está bueno implementar el tema de la mesada, pero por ejemplo, para las meriendas, muchos chicos compran las meriendas en las escuelas, sí. o se van a los carritos. Sí. Por ahí es estaría bueno que la merienda se la prepare en la casa, que digan, por ejemplo, mira, eh, del total de presupuesto nosotros tenemos 200 pesos. Con los mismos 200 pesos capaz que podemos comprar... ...para tres o cuatro sándwiches armándolos en casa y llevando la lonchera. Sí. Que por un lado Ajá. va a ser más saludable porque sabemos qué es lo que comemos... ...y por otro lado más económico sabiendo el tema del ahorro. De que claro. no es lo mismo comer Ajá. en casa que comer en el que comer afuera y comprarlo afuera. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esto está bueno. a mí me gustó esto de la pesada. De la <risa> eh, no, no, no lo había no, no no lo recordaba en realidad cuando éramos chicos, pero... ...qué otra cosa podemos hacer para enseñarles desde, poquito, desde, desde chiquito a los, a los Y niños? por ejemplo el tema de un presupuesto. ¿Sí? viste que en las casas tenemos por ejemplo eh, en total yo cobro por ejemplo 80 mil pesos sí. sí si yo trabajo 25 días son 3.200 por día decirle por ejemplo mira eh, yo quiero una computadora y sale x plata Ajá. Mira hijo yo tengo que trabajar. ...cierta cantidad de días para comprarte la compu... ...pero no podemos pagar alquiler, no podemos pagar comida... ...no podemos salir, no podemos hacer absolutamente nada. Que el niño tome realmente conciencia de cuánto gana el papi... ...y cuánto tiene disponibilidad para gastar en los niños. O decir, por ejemplo, Buenísimo. del total de presupuesto yo tengo esto para gastar. Si vos querés ahorrar conmigo, podemos ahorrar en conjunto... Podés, ...podemos prescindir de cierta salida y salir a un parque, a un parque, por ejemplo... ...que no, uh -huh. no demanda tanto gasto. Y hacer esos pequeños cambios, por ejemplo presupuesto, llámese mesada, tenemos uh -huh. esa, esas opciones que también están buenísimas porque van a ser actividades en conjunto de decir, mira, yo tengo esto, con esto podemos eh, reemplazarlo con tal actividad. Bien, sí, eh, eh, he visto también en otros países que muchas veces las familias, eh, no sé, el niño le dice, a la mamá o la niña le dice, bueno, vos vas, hoy tenés que limpiar tu cuarto. Uh -huh. Oye, oh, pero yo no quiero, bueno, si vos limpias tu cuarto te va a salir... Te voy a dar 50 pesos, por ejemplo. Entonces el niño, eh, vos le enseñas algunos hábitos de, de limpieza en este caso, y además vos le das el dinero para que él o ella lo guarde. Creo que está bueno y también, Contribuir. ¿no? Eh, claro, exactamente, está, está bueno también. Eh, y, y otra cosa, el tema de, ¿se le puede enseñar al niño o a la niña que ahorre? Totalmente, totalmente, porque por ejemplo, si vos el día de hoy te pones a pensar... Si desde chico vos hubieras guardado, aunque sea, 10 o 5 centavos desde que eras chico hasta el día de hoy, no digo que te podrías comprar un auto espectacular, pero podrías pero, tener un, uh -huh. un monto considerable y ya te hubieras hecho el hábito de ahorro. Por ejemplo, el día de hoy hay muchos eh, canales electrónicos que se, se fueron adaptando a, a través de lo que fue la pandemia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si vos te ponías a pensar el día de hoy, los niños desde los 13 años pueden tener una tarjeta de débito. Sí. Entonces, ellos no solamente van a aprender a usar el medio electrónico, sino que también tienen un control de todo lo que hacen. Por ejemplo, yo tengo mil y tengo en efectivo, si yo no tengo un registro diario, eh, no sé en qué me gasté la plata. En cambio, uh -huh. en la tarjeta de débito está todo registrado. Claro, claro, exactamente. Yo pensaba también, Lara, el tema de enseñarles por ahí a, a, a gastar, si es que, se, por ejemplo, tienen un ahorro los niños uh -huh. y quieren gastarlo, digo, enseñarles a gastarlo en algo que... ...valga la pena. Obviamente, uno dirá, para mí vale la pena esto... ...y él te dirá o ella te dirá, no, para mí vale la pena lo otro. Sí. ¿Y a qué voy con esto? Que hoy los chicos con el teléfono están todo el tiempo jugando. Sí. Jugando, jugando. Entonces muchos dicen, ah, yo tengo un ahorrito... ...voy a comprarme diamante. No sé, digo, por hacer, sí. me, me surge ahora. O voy a comprarme tal cosa para el juego. Digo, por ahí enseñarles también que... ...no está mal de última si lo quieren gastar... ...pero gastar en proporción para que te quede... ...o ver Así. cómo lo vas gastando... Eso Así también es. me parece que... Pasa que por ahí el, el tema de los medios de pago electrónicos, con muchos juegos que son con suscripciones pagas, los niños eh, no, no tienen sí. control. Es sí, como sí, que sí, sí, sí. puedes pedirle que ahorran en cualquier cosa menos en ese juego que quieren. Por ejemplo, yo tengo un, mi hermanito en casa que de la nada dice, eh, necesito eh, 150 dólares, pero claro. es poquito. Claro, no es poquito. <risa> No es claro, a veces dicen 150 dólares y capaz que dicen, ah, son como 150 pesos. Deben pensar eso. Claro. Yo eso, por ejemplo, le mira, este, esto es distinto, es otra moneda, tiene ciertos impuestos, uh -huh. eh, eso en pesos sale tanto, eh, que tomen dimensión también. De, de cuánto vale, de cuánto ah, vale. Así en el, eh, vos sabés que en el caso mío, yo por ahí, eh, a Mateo, viste que, a ver, los chicos no gastan. Eh, o, sea, o, o no te dice no, yo quiero comprarme un tele, o yo quiero... O sea, generalmente la, la platita que le va regalando el abuelo, o la que uno le da a ellos, generalmente la guardan, no tienen gastos grandes, digamos. Eh, y por ahí te, te dicen, bueno, yo quiero comprarme una zapatilla. Eh, o papá, necesito una zapatilla, me decía Mateo. Entonces yo le decía, bueno, eh, vale seis mil pesos, por decir un número. Yo pongo cinco y vos tenés mil, sí, bueno, vos pones mil como para que se dé cuenta uh -huh. de cuánto vale la plata, digamos. O sea, que, que se dé cuenta que a él también se le puede y ir Que a él también, el, el también le costó tenerlo. Claro, exactamente. Digo, lo, lo, lo utilicé como para que los chicos tomen dimensión, como vos decís, porque si no, eh, por ahí te dices, ¡ah, 150 dólares! Claro, y se cree que son 150 <risa> es que pesos. el tema del valor de la plata, eh, cada día eh, se va haciendo se el monto más grande Ajá. y el valor es menos. Entonces, para que ellos tomen realmente dimensión de cuánto cuesta tener la plata. Uh -huh. eh, Lara, eh, ¿crees que es importante hablar de, de estos temas con los niños? Porque por ahí también uno los subestima ¿No? Uno sí, dice, no, oh, son chiquitos, eh, ¿para qué hablar con de, de, de números con, con los chicos? Y total, ya para, para el lío tratamos nosotros. Digo, A mí me parece que está bueno también, de a poquito, Así deben es. venir algunos ejercicios, algo para que ellos también no vayan sí, tomando sí, sí, dimensión. Sí. Hay muchas plantillas en internet que, por ejemplo, vamos teniendo objetivos de ahorro, y vos vas pintando, Ahí está. Ahí está. y a medida que el niño avanza, eh, el papi le va agregando también un poquitito como en concepto de interés. Claro, está buenísimo. E y, y me quedo con esto, Lara, de también asignarles si es que se puede... En la familia, asignarle un monto, aunque sea pequeño a los niños, para que vayan tomando dimensión de esto, no del dinero, de cuánto vale, de si tengo que ir a comprar, de los vueltos, no de esas cosas que también muchas veces cuesta. Lara, eh, ¿la gente de Valersa dónde está atendiendo? ¿Están atendiendo de manera normal? De manera normal, en Alvear 499. Ahí está. ¿eh? Y si quieren eh, hablar un poco, pueden hablar con Lara. Y está todo el equipo, por supuesto, de Valersa ahí pendiente para atender a la gente. Las consultas son sin costo, sin son cargo. Son totalmente sin Ajá. costo. Está buena. Está buenísimo. Está buenísimo. Gracias, Lara, por haber venido. Gracias, eh, te esperamos vos, en cualquier momento. Dale. Ya sos parte de la familia Valersa y de 17-9 también. Eh, dale. Ya, ya has debutado aquí en la, en la pantalla también con la gente de Valersa. Gracias dale, por haber Muchas venido. gracias, a ustedes. Eh, miércoles de Valersa, realmente un tema hoy... Muy, muy interesante eh, con eh, las finanzas para los niños. Ah, y no se olviden de eh, chequear las redes de Valerza porque eh, Lara tiene ahí, va, van a sortear algo para que los chicos comiencen a ahorrar desde chiquititos también. Así que estén atentos también a la gente de Valerza en las redes sociales.